Hello, hello, bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano, dale el intro Hola, este es el cotorreo coreano ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Ay, ya quería sentarme a hacer otro episodio del cotorreo coreano, chicos. Ustedes no saben cuánto amo hacer esto. Eh, creo que literalmente, siempre lo digo, pero siento que empezar a hacer el cotorreo coreano, el podcast y subirlo a este canal, fue una de las mejores decisiones, yo pienso. Que aunque no me traiga como las mejores vistas y como muchísimas vistas que antes, este me siento súper conectada con ustedes ahora y como que me, me gusta que pueda subir, nada más cotorrear con ustedes y pueda subirlo a mi canal sin preocuparme de, de qué hablar y todo eso. este Y nada más siento que este canal se está volviendo en uno más como íntimo y personal con todos ustedes, eh, aunque tenga muchísimas personas que me ven y me escuchan, este, me, está, me está gustando bastante y los extrañé. Cada semana que regreso aquí digo eso, pero es en serio, es en serio. La verdad, la única vez, la única vez que me pongo como de que súper, que no me gusta hacer el podcast solo es cuando estoy tratando de editar el podcast y se los juro, chicos, después de hablar por como una hora y media yo sola, es difícil escuchar mi voz otra vez de nuevo por una hora y media y editar mi voz. y Luego verme otra vez. Con razones que muchas personas dicen que los youtubers se ven como... ¿Cómo se dice? Narcisistas. Así se dice en español. narcisistas Pues porque todo el tiempo nos estamos viendo a nosotros mismos. Todo el tiempo estamos escuchando nuestra voz. Y no sé a quién le guste hacer eso todos los días. Pero a veces uno se cansa. De verse, de verse y de escucharse todo el tiempo pero bueno, aquí lo estamos haciendo para ustedes, creo que siento que hay más y más personas ahora que les está gustando el podcast y el cotorreo coreano y de hecho me he dado cuenta que hay muchos de ustedes que antes de escuchar el cotorreo coreano ni sabían que era un podcast que no, no escuchaban podcast antes y estoy súper feliz que este sea como su primer podcast, ya saben y bueno, y, y, y bueno ¿cómo están? Díganme, hoy ya es un lunes y Ay, la verdad no me dio muchísima flojera levantarme en la mañana, me dio muchísima flojera de todo. Antes los lunes eran como los días que me sentía más motivada, era como que arrancando otra semana, súper bien motivada, productiva, pero estos días, no sé por qué, pero el lunes se siente como otro domingo que tengo que trabajar, no sé ni cómo explicarlo, pero me da muchísimo más flojera un lunes y siento que ahora el martes es mi lunes y los lunes me despierto con... ay, me, me, me cuesta demasiado me cuesta demasiado, no sé por qué, qué cambió, no sé por qué, qué fue el cambio en mí que empecé a sentir así porque antes amaba los lunes, era como otro día, vámonos, ah, un día para empezar la semana y como que siempre tenía más energía y ahora, híjole, ya ni tengo energía en el gym en las mañanas, los lunes, pero solo los lunes, es súper raro pero, no sé, no sé, o sea, porque antes siempre cuando les decía que amo los lunes porque me da mucha energía y, pues no sé, todos me decían que yo era la rara porque a todos, bueno, todos odian los lunes y siento que ya les entiendo un poquito. <risa> pero, pero no me gusta odiar lunes. Porque ese sería que siento que en necesito ser más productiva. Y ya no soy más productiva los lunes. ¿Me entienden? No sé por qué les estoy diciendo de todo esto. Siempre cuando empiezo el podcast. con que empiezo a hablar de puras tonterías con ustedes. Nada más sigo y sigo y sigo. Y a veces me sorprendo. Que... Tantas personas me sigan escuchando después de escuchar tanta tontería. <risa> gracias, gracias por escucharme todo el tiempo. Neta, yo estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo por ustedes. Porque ustedes siguen aquí, porque el, aman el cotorreo coreano, aman mi podcast y los aprecio demasiado, demasiado, no me entienden. Y espero que ustedes sepan cuánto los aprecio y siempre cada persona de como los 10.000 personas que ven mi, mi, o escuchan mi podcast cada persona que ve o me escucha cuando me escuchen, lo que sea es como... son tan especial para mí cada, cada vista cada una vista que tengo en mis videos es tan especial eh, y también me pone muy feliz cuando en Instagram a veces me mandan historias en Instagram bueno, me etiquetan ahí cuando está como la compu y estoy yo ahí en mi podcast, ponen mi podcast mientras que están haciendo su tarea o están haciendo, dibuja o están haciendo cualquier cosa como dibujando o haciendo su hobby o a veces veo que hay personas que trabajan mientras que me escuchan. Me toman una foto, como un video, un boomerang y me lo suben a sus historias y eso me pone súper feliz, no entienden, es como... no sé por qué me pone más feliz ver eso que... Cualquier persona que nada más suba como mi video normal de Corea, que subo en este canal. Eh, no sé, me encanta, me encanta que les guste el cotorreo coreano eh, También me he dado cuenta que antes, al principio cuando empezamos el podcast Muchas personas me escuchaban más por Spotify Pero ahora siento que hay más personas que me ven por YouTube Y creo que, no sé, a mí también cuando yo veo podcast Me gusta más ver los podcasts que escucharlo nada más Solo porque me siento un poquito más conectada, ya sabes Como estamos hablando como amigas sentadas, o ¿no? Cotorreando Y sí Seguimos con esto. Eh, estoy pensando en comprarme otro micrófono para poder invitar a alguien, bueno, hacer invitados. No creo que haya muchos invitados en mi canal solo porque no hay muchos que puedan hablar español en el podcast. Pero ahorita estoy viendo qué hacer para poder hacerles un poquito más especial este el podcast para ustedes, ¿no? Que sea un poquito más diferente. Pero Ay, sé, que, sé que quieren ver a David y a mis amigos aquí, así que espérenme un ratito, ¿no? Espérenme un poquito. Hoy, eh, este episodio, hoy ya escuché a, a los mensajes de voz que hoy vamos a estar escuchando juntos. Y siento que hoy puse las preguntas que eran más sobre la motivación, sobre, sobre metas productividad y sentirte más como echándole ganas para cumplir metas de este año, como también descansar si tienes demasiado trabajo, así que si están súper interesados en eso, sigan escuchando, eh, les doy unos tips que pueden ayudarles creo, este, así que vamos a seguir, obviamente lo primero que vamos a hacer es hablar de las tres cosas y eh, eh, no sé por qué, pero creo que por unas semanas ya llevo diciendo que voy a decir las tres cosas más importantes que es lo positivo, negativo y lo que agradezco más, pero he notado que ya llevo tres, cuatro semanas sin decir lo que aprecio y lo que agradezco, siempre acabo diciendo solo lo negativo y positivo y ya, qué tonta soy pero se me olvidó completamente. Y hoy aquí enfrente de mí tengo mis notas para que no se me olvide. Ya lo escribí antes de grabar este podcast. También estoy súper feliz hoy porque eh, acabo de grabar un video de skincare eh, para mi segundo canal. Y no sé con qué. No sé por qué estos días me pone muy feliz. Bueno, sí sé. Me pone muy feliz crear contenido que quiero, que me gusta crear, este, siento que por mucho tiempo estaba como tan preocupada y obsesionada con las vistas y qué es lo que ustedes quieren ver y todo eso, que empecé a hacer el contenido que a mí ni me gusta hacer o no me divierte la verdad, este, solo para, para hacerlos feliz a ustedes, pero me di cuenta de que es importante que ustedes mi audiencia les guste, obviamente, pues porque es para ustedes que hago esto. Pero también como creadora es importante encontrar contenido que me guste a mí también. Y hacerlo en una forma para que también a ustedes les interese, ¿no? Eh, siempre ha sido súper difícil ser creadora de contenido, encontrar ese balance, creo. Y estos días me siento muy inspirada, eh, me siento muy... Bueno, más tranquila que antes diría. No como contenta, pero creo que la palabra que estoy buscando es tranquila. Me siento más calmada en el proceso de crear contenido porque estos días el contenido que estoy planeando en hacer o los, el contenido que estoy haciendo, aunque no me dé las vistas de antes que quiero o que prefiero tener obviamente, que son muchas vistas, este aún así como que me siento más contenta con lo que estoy haciendo me siento más orgullosa con el contenido que estoy sacando eh, y, y sí, nada más creo que fue una buena idea este año tratar de abrirme un poquito más y tratar de crear contenido que realmente yo quiero hacer que sea un poquito más diferente, ¿no? o sea, siento, siento que antes siempre sentía que tenía que ser de todo de Corea puras cosas, o sea, obviamente sí va a ser de Corea pero puras cosas como muy así de que wow para que muchas personas me vean pero ahora quiero enfocarme más en contenido buena, de buena calidad para que también a ustedes les interese y también que yo esté contenta y orgullosa de mi contenido y no sé por qué les empecé a decir esto pero esto es una parte de, mi, de, de los positivos de esta semana que eh, he estado creando contenido otra vez ahorita justo antes del podcast hice un video para mi segundo canal como les dije y no sé, me puso muy feliz acabando el video como normalmente como este es mi trabajo y siempre estoy grabando, siempre estoy editando después de hacer un video nada más lo acabo y ya pero esta vez como que me sentí emoción, no, me sentí como eh, ya, quería, ya quería ir a editar ese video ya quiero verlo, ya quiero que ustedes lo vean y obviamente después de editar por mucho tiempo y darle mucho cariño y amor y mucho esfuerzo en un video y ver que las vistas no están tan altas a veces sí, sí es triste verlo Solo porque tú... Yo soy la única que sé cuánto esfuerzo le eché en, en un video de como 10, 15 minutos. Pero al mismo tiempo siento que si le sigo así... Es como poner toda la fe en mí y creer en mí. Saber que después tal vez otra oportunidad me llegue con esos videos. O tal vez, no sé, con este tipo de contenido mi canal crezca aún más. O algo bueno pase de esto. Que no solo va a ser como... Subir contenido que me gusta, pero los, las vistas siguen bajando y que voy a pues, acabar fallando como creadora de contenido. Creo que eso sería lo peor. Pero ahorita nada más me estoy retando en nada más estar más tranquila y subir lo que quiero subir. Y los que les gustan ese contenido, muchísimas gracias. Y los que no, pues bye. No hay nada más que hacer, ¿no? Este, creo que lo más importante de ese balance es encontrar lo que contenido que me haga feliz y que me inspire para crear más y más y más porque quiero seguir haciendo YouTube por mucho tiempo entonces este, estoy estoy creo que estoy bien con eso una cosa que sí les quise contar es que esta semana la verdad no tuve muchos positivos ni negativos muy grandes creo y fue como una semana tranquila pero estoy ahorita la verdad en el proceso de encontrar lo que quiero hacer profesionalmente como en un largo plazo solo porque la verdad yo no me veo siendo youtuber, youtuber toda la vida y estoy diciendo esto porque sí me veo haciendo youtube toda la vida sí me veo creando contenido, subiendo videos por el resto de mi vida se los juro que lo único que quiero hacer es si me caso, enseñarles todo, todo, todo mi proceso de nada más mi vida, ¿no? Aquí en Corea, eh, quiero seguir creando contenido no solo de mi vida, pero también de mis experiencias y todo lo que estoy haciendo ahorita. Seguir con todo, ¿no? Pero lo único es que no quiero hacerlo profesionalmente como mi trabajo, quiero hacerlo como un hobby, como cuando lo empecé. Porque ahorita ya que es mi trabajo, me he dado cuenta que algo... Es difícil que algo que ames tanto sea tu trabajo, porque otra vez es muy difícil balancear esas dos cosas que amas tanto y luego te dé tanto estrés, igualmente. Entonces, yo he sentido que para que pueda seguir con YouTube por mucho tiempo, creo que necesito encontrar algo un poquito más estable para hacer para profesionalmente, pues obviamente para sobrevivir igual. Entonces, estos días, la verdad... He estado pensando bastante en mi futuro, en lo que quiero hacer Qué es lo que me gusta hacer, mi, qué soy buena, en qué soy buena eh, Mis ventajas, desventajas, todo eso aquí en Corea Y creo que es difícil ahora solo porque estamos como básicamente empezando desde cero, ¿no? O sea, estaba en compañías coreanas salí a hacer YouTube y ahora estoy tratando de encontrar otra cosa y siento que tuve bastantes cambios así profesionalmente pero después de tantos cambios siento que ahora ya estoy como un poquito más lista para en serio encontrar lo que quiero hacer y la verdad es que algunas personas pueden decir que lo estoy buscando muy tarde ya que tengo 28 años pero yo no siento así, siento que... Todos estos cambios que he tenido profesionalmente me han llegado a ser quien soy ahorita y las decisiones que tomo ahorita profesionalmente. Y por esas esos cambios que he tenido, eh, pues por dejar de estar en una compañía coreana, este ser youtuber y cosas así, me ha ayudado a pues, empezar mi propio negocio. Estas experiencias que no creo que pude haber tenido tan desde una edad tan joven, este solo estando trabajando en una compañía coreana, ¿no? Entonces yo ahorita siento que aún tengo mucho, mucho, mucho que aprender de muchísimos aspectos de esta vida y quiero poder aplicarlos. Este quiero encontrar algo como un trabajo un poquito más estable para seguir haciendo este sin preocuparme luego con YouTube y todo eso, este, cuando me case y tenga hijos tal vez algo que pueda seguir haciendo y ahorita nada más sigo pensando qué puedo hacer, eh, no, estoy como en medio del proceso que la verdad si han, han estado en ese proceso de estar como averiguando su vida tipo cuando ustedes, tal vez muchos de ustedes me pueden entender si hay gente que... Apenas se van a graduar de la uni o se van a graduar de, de la prepa, no saben qué carrera empezar a estudiar o si se si se graduaron de la universidad no saben cómo empezar su vida como adulta, eh, buscar trabajo todo ese pro, proceso, la verdad. Es algo muy estresante, difícil, ¿no? O sea, porque es como la incertidumbre y siento que he tenido ese sentimiento ya por unos meses, la verdad, pero... No sé por qué ahorita me siento un poquito más tranquila que antes porque siento que de una forma u otra sé que con la disciplina que tengo yo, en la motivación, mi perseverancia, este, el esfuerzo que le doy a todo, siento que... creo, Hay que decir que creo que yo creo en mí, tengo fe en mí y sé que voy a poder encontrar trabajo... En cualquier situación, por ejemplo, si mi YouTube, mi canal de la nada se borra y se desaparece y ya no puedo subir nada. Aunque eso pase, sé que voy a poder conseguirme otro trabajo y seguir viviendo. No sé que no voy a, no voy a estar así de que sufriendo. Creo que tengo fe en mí de que todo va a estar bien y por eso estoy más tranquila. Nada más que creo que es difícil saber qué es lo mejor para mí y ya saben, siempre es eso, porque nunca hemos vivido esta vida, no nadie, incluso yo misma, no voy a saber qué es lo mejor para mí, para mi futuro y es difícil encontrar la respuesta, pero siento que ahorita, aunque encuentre algo que quiero hacer, sé que eso también no, no va a ser mi respuesta de mi, de mi vida. Tal vez luego a los 40, 50 años otra vez cambie de, de sueño o algo, o metas. Pero por ahorita, la verdad sí quiero estar pensando en cómo puedo mmm, encontrar algo más estable en mi vida profesionalmente. Y ay, ay, ay chicos, veremos qué pasa pero no quiero estresarme demasiado y estoy feliz, esto es un positivo porque nunca he estado tan tranquila pensando en esto antes como ahorita, no sé qué no sé cuál fue el cambio que ahorita me siento tan tranquis eh, nada más, es como me siento así como, como una nueva persona, no sé, es como por estar tan preocupada y tan estresada por mi futuro y la incertidumbre sentía que necesitaba la respuesta ahorita mismo estaba muy desesperada para encontrar la respuesta que como que trataba de hacer todo lo posible para, para tenerlo enfrente de mí. Pero ahora ya no estoy tan desesperada, es más como pase lo que pase, ¿no? Voy a esperar a que venga mi turno de la vida. Todo lo que pasa en mi vida siento que pasa por alguna razón. Eh, voy aprendiendo todos los días, este, pero aún así... Obviamente le voy echando todo el esfuerzo todos los días para buscar algo, buscar diferentes opciones para mí. Y siento que tal vez algún día de estos voy a encontrar algo. También he notado que... Antes mi, mi, mi psicóloga me había dicho que estaba en la universidad. Mis últimos días, mis últimos meses de la uni, en Corea, o sea, todos estaban estudiando para, para exámenes, para entrar a diferentes... Eh, empresas coreanas así muy grandes y muy famosas y de buena reputación y todo eso. Pero yo con que, yo no quería entrar a una compañía así como de Samsung, no, no quería entrar a una compañía así grande, aunque me den mucho dinero, con que no me interesaba, entonces yo era la única de mis amigos que no estaba preparando para exámenes, no estaba estudiando, nada más yo estaba como viendo el sitio de web, si estaban buscando otras compañías chiquitas y estaban buscando a gente y me daba más ansiedad pensar que yo era la única que no estaba haciendo, pues, estudiando básicamente y me dijo, G, no te preocupes haz lo que tú tienes que hacer ahorita busca trabajo es, este, sigue con YouTube haz lo que tú quieres hacer lo que te apasiona mientras que te motiva a seguir buscando trabajo buscando lo que te gusta hacer y algún día te va a llegar una oportunidad que vas a tener que tomar, este que te va a cambiar la vida. Y yo dije, bueno, pues quién sabe cuándo me va a llegar esa oportunidad. Obviamente una oportunidad llega por el esfuerzo que le echas, ¿no? Pero yo no sabía eso, antes nada más me dijo eso, dije... Cuando me lo dijo sentí que nada más me lo había dicho así nomás, pues para decirlo. Pero dije, bueno... Voy a empezar a seguir con YouTube, aunque no tenga vistas, aunque no tenga suscriptores. Voy a seguir haciéndolo nada más por hacerlo. Porque me gusta, me gusta subir videos, me gusta crear videos. Entonces lo empecé a hacer X, mientras que encontré una empresa en donde empecé a trabajar. Nada más así fue mis días, como que dejé de estresarme del dinero, de, de, dejé de estresarme de dónde iba a ir, qué, fue, qué voy a hacer toda mi vida, nada más dije, voy a ver ahorita, eh, presente, estoy ahorita trabajando para esta empresa y estoy haciendo YouTube en mi tiempo libre, me gusta, porque me gusta? me gustaba muchísimo mi trabajo, en mi primer trabajo en esa empresa coreana y me gustaba hacer YouTube, y eso era lo que estaba haciendo por meses hasta que un día de la nada mi YouTube, mi canal de YouTube creció de la nada, y creo que esa fue la oportunidad que me dijo mi psicóloga. De la nada, cuando le echas tanto esfuerzo a lo que te apasiona, te va a llegar una oportunidad que nunca ni pensaste. Y puede ser que te tarde un año, cinco años, diez años, pero creo que es algo que con el proceso aprendes. a Aprendes muchas cosas en el proceso, obviamente, hasta llegar a esta oportunidad. Pero otra vez, esa oportunidad nada más no te llega así nomás. Te llega por el esfuerzo que le echas y lo que ahorita estoy diciendo es que es más fácil echarle el esfuerzo a algo que estás muy apasionado o lo que amas. Más que algo que no te gusta, ¿no? Entonces siento que eso es lo que he estado haciendo nada más. Haciendo lo que me gusta hacer. YouTube, podcast y buscando otros trabajos mientras. Porque obviamente aún tenemos que sobrevivir y ganar dinero. Entonces... Eh, estoy haciendo diferentes tipos de trabajos de aquí para allá este, que me ayudan de mi día en día, que me ayudan con mi salario ¿no? <ríe> que me ayudan un poquito el dinero eh, pero creo que por eso estoy tranquila porque siento que algún día de estos me va a llegar una oportunidad que no tenga que ser de YouTube pero que tal vez una compañía llegue y se acerque a mí y me diga oye ¿quieres trabajar con nosotros? vi tu video, me gusta tu contenido, ¿quieres trabajar con nosotros? Este, cosas así, que siento que tal vez me va a llegar entonces estos días nada más ando pues buscando a gente, conexiones en el internet tratando de ver en qué camino tengo que ir pero estoy tranquila, así que estoy bien eh, les quise contar esto solo porque aunque es algo muy personal que siento que muchos no dirían en el internet especialmente si son youtubers pero soy muy... Siento que soy muy honesta en este sentido con ustedes porque como que... Yo no quiero ser una youtuber así de que soy celebridad. Soy youtuber, soy famosa. No, soy nada de eso. Yo soy nada más una persona igual que ustedes que... Por alguna razón tengo esta plataforma donde puedo subir videos y muchas personas me ven. Pero... Soy igual que ustedes. Aún estoy buscando... dónde voy en mi vida... Y, y estoy buscando algo estable en mi vida cada proceso es diferente pero siento que estamos en el mismo paso este, y, y siento que muchos de ustedes pueden relacionarse conmigo cuando hablo de esto así que si, si ustedes también se sienten muy perdidos ahorita nada más confía mucho en ti confía en tu esfuerzo y en todo lo que puedes lograr lo bueno aún no te ha llegado Ok, así que aún tenemos muchísimo tiempo para que nos llegue lo que necesitamos que llegue. Aunque aún no sabemos qué es lo que necesitamos. <risa> qué raro decirlo así. Perdón, ok. La introducción fue demasiado larga. Perdón, ok. Eh, un negativo de esta semana. De hecho, con esto les voy a hacer un video en especial, separado, hablando de, de este problema que tengo. Un poquito más en específico en mi segundo canal, porque tengo mucho que decir sobre esto. Y es sobre mi atracón, mi trastorno alimenticio. Siento que hace demasiado que le subí el video. Mi primer video, ya ni me acuerdo cuándo lo subí, pero subí mi primer video aquí en este canal hablando sobre mi experiencia con mi trastorno alimenticio y... Que he hecho para mejorar y todo eso. Y creo que muchas personas de hecho entraron a mi canal por esos videos que hice. Y luego con que nunca hablé mucho en detalle de, de mi proceso, ¿no? De mi proceso del trastorno. Tal vez en mi segundo canal, si me siguen ahí en mis vlogs, les hablo mucho de cómo me siento cada día sobre eso, sobre mi proceso en, en mejorar. Pero estos días he, he estado regresando a mis hábitos malos eh, y mi atracón regresó y con que fue horrible, entonces he estado llorando bastante por esta razón durante esta semana porque me sentí como, sentí que no tenía control sobre mi cuerpo, sobre mis emociones y la verdad aún no estoy como súper lista de explicarles todo en un podcast porque aquí en este podcast quiero estar hablando más con ustedes así por mensajes de voz así que les voy a hacer un video a mi segundo canal sobre, sobre eso y también no quiero hacerlo aquí en el podcast porque sé que hay muchas personas que tienen problemas de trastorno alimenticio que les interesa ver eso pero también hay otras personas que ni entienden qué es tener un problema así y ponerlo en el podcast como que... Siendo que no, no todos me van a poder entender. Entonces quiero, quiero hacer un video en específico sobre eso en mi segundo canal. Unos días de estos los voy a subir. Así que si están interesados en, en eso, <ríe> espérenme un ratito que ya pronto lo voy a subir. Pero sí, ese fue mi negativo. Eh, eh. Un problema que siempre he tenido y pues tratando de siempre mejorar, pero es difícil, ¿no? Controlar todo. Algo que aprecio esta semana mucho es nada más con mi vida normal. No sé ni cómo explicarlo, pero el otro día estaba estábamos así trabajando, salí de trabajo, fui al gym. Estuve en mi casa nada más poniendo una mascarilla y así. Y dije, wow esta es mi vida. O sea, no es nada grande, no es nada como wow, no soy la más famosa, no soy la más rica, no soy, no sé, la más inteligente, no sé, no soy la más bonita, no, no, soy, no soy nada especial así de grande, pero, pero esta vida normal que tengo me gusta mucho y lo aprecio bastante, eh, es algo que, con que nunca lo pensamos mucho porque siempre estamos pensando en cómo mejorar la vida y cómo ser mejor, pero ahorita así nomás siento que estoy bien, estoy feliz con lo que tengo, ¿no? Siempre, siempre creo que ayudas a eh, eh, apreciar lo que tienes ahorita, siempre creo que ayuda mucho con cómo te sientes y no sé, otra vez le estoy diciendo que me siento súper inspirada con mis videos y, y me siento muchísimo mejor ya que no estoy como estresándome demasiado con los números y las estadísticas de mi canal y nada de eso... Eh, solo quiero seguir haciendo videos como me gusta hacerlo y enseñarles contenido que me gusta hacer otra vez. Eh, y sí, no sé, estoy muy agradecida de poder así estar con ustedes toda calmadita con todo esto finalmente. Aprecio muchísimo mi día en día, todo lo que hago, todo lo que puedo hacer todos los días. Este, estar con mi familia y también aprecio mucho cómo he estado con mi salud mental obviamente no ha estado como a lo mejor mejor, pero sí ha mejorado mucho desde como noviembre, diciembre que fue lo peor eh, he mejorado mucho y me he estado sintiendo bien tranquila bien bien, así que aprecio mucho también mi esfuerzo para poder llegar a este punto ¿no? y bueno esas fueron las tres cosas, qué introducción tan más larga Chicos, perdónenme, en serio, perdónenme. Ahora, vamos a empezar a escuchar, <ríe> finalmente, mensajes de voz, ¿ok? Perdón, pero ya, hoy vamos a escuchar cinco mensajes de voz. Siento que este podcast va a ser uno largo, pero me gusta, ¿ok? Así que vamos a escuchar a la primera. Hola, soy Alexandra y, bueno, te quería preguntar ¿Tú te lacias el cabello o tu cabello es así natural? Es que no se sé, me que tu cabello, es muy lacio <risa> Otra cosa es que creo que sería bueno, o bueno, me encantaría poder ver un video tuyo Donde voy a mostrar tipo, tu cuidado de piel así, Porque yo no sé si, por ejemplo, hay personas que cambian de rutina Entonces quisiera ver cuál es tu rutina de cuidado de, de piel eso es todo, te quiero. Ay, Alexandra. Me encanta su voz. Super cute. Ok. Gracias por el mensajito de voz, Alexandra. Primero que nada, siempre me preguntan sobre mi cabello. Les gusta mucho, ¿no? Mi cabello es naturalmente así de lacio. Eh, no le hago nada, nada, nada, cuando me despierto es así, cuando me voy a dormir así, después de bañarme así se ve, la verdad solo lo seco, a veces porque tengo el pelo corto tal vez me lo meto así para adentro, cuando me lo seco con aire caliente, pero eso es casi todo lo que hago, le subí en mi Instagram un producto que siempre uso, es como un aceite para pelo, que es de aromática, que me regalaron y después de que me lo regalaron siempre lo uso y me encanta, me encanta, es un aceite que huele muy rico, es, es vegano también este y me lo pongo así en los puntos de mi pelo, creo que lo que más ayuda con mi pelo es que como siempre lo estoy cortando mucho, ayuda mucho a que mi pelo se vea más sano bueno, también es sano, este y sí, así es mi pelo natural lo peor de mi pelo, aunque se ve súper lacio y como es muy lacio, de hecho, cuando trato de, de hacerle algo diferente, con que aunque le haga todas estas diferentes cosas a mi pelo, siempre se va a quedar así. Y por eso es que no trato de hacer diferentes looks con mi pelo. Y a veces me aburro bastante, pero no sé. También amo que mi pelo sea así de corto. Ya sé que muchos de ustedes me he dado cuenta que las personas que están afuera, de, o sea la cultura más occidental ustedes les gusta más el pelo largo en mujeres pero no sé, a mí me encanta mi pelo corto siempre me dicen que debería de tener el pelo largo pero no sé a mí no me gusta cómo me veo con mi pelo largo me gusta mucho mi pelo corto y siento que me veo un poquito más diferente que otras chicas ¿no? <ríe> este y me dijiste que quieres ver un video de mi cuidado de piel y me pone muy triste que me digas eso Alexandra porque Siempre, siempre, siempre me mandan mensajes en Instagram, me dejan como en las preguntas que... Les digo que cuando me dejen preguntas en mis historias en mi Instagram, siempre me dicen que les deje una rutina de cómo cuido mi piel. Pero me pone triste porque siempre les estoy subiendo videos de mi rutina de piel en mi segundo canal. Y me pone triste, porque siento que no lo ven, porque me lo piden y lo hago y no lo ven y siempre me lo piden otra vez, otra vez, otra vez. Y es como que ya, ya está en mi canal, vayan a verlo si aún no lo han visto, pero por eso tengo mi segundo canal, porque ahí es donde subo todas las cosas que no tienen que ver con Corea y con cosas así. Tengo rutinas de todo, o sea, de fitness, de mi piel, todo lo que me preguntan, ahí está. Este, y tengo varias. <risa> Así que también como de mi maquillaje y todo eso. Así que, please, please, vayan a seguirme allá. Vayan a ver mis videos allá. Me pone triste cuando me dicen eso. Porque claramente lo subí. Y lo subí en mi Instagram y todo. Y siento que nadie nunca lo ven. Nadie lo ve. Y le echo mucho esfuerzo ¿eh? a esos videos. Así que, please. Vamos a escuchar al segundo mensaje de voz. Hola, chicos. Saludos desde Argentina eh, Para mí es muy raro grabar esto Pero me encanta tu contenido Y te sigo hace un tiempo ya Y disfruto mucho de ver tus videos La verdad es que mi pregunta es ¿Cómo haces para alinear con las metas que cumpliste y con las que no cumpliste? Tus propósitos del 2021 Y cómo te motivas para tener metas para el 2022 y, y motivarte para cumplirlas y cómo lidias con las que no pudiste cumplir si es que eso pasó desde ya muchas gracias un saludo y espero seguir viéndote gracias Evelyn okay. nos preguntó cómo lidiar con metas que cumplo y no cumplo, también mis propósitos de 2021 y la motivación cómo buscar motivación para cumplir las metas ¿En 2022? ¿Y qué hago cuando no cumplo las metas? Ahora, una cosa muy importante que yo siento que aprendí el año pasado, 2021, fue que creo que tener metas y un propósito no es solo para cumplirlo o no cumplirlo, es más para poder tener y apreciar como el proceso eh, de tratar de cumplir esas metas que tenemos. Mis metas de 2020 y 2021... Interesantemente, cumplí todas mis metas de esos dos años, en es, cada año que, tu, que me propuse a cumplir. Y la verdad, fue como una lista que dije, ok, quiero cumplir estas, estas, estas metas y día por día los voy a tratar... Voy a echarle esfuerzo cada día para poder cumplirlas y cada vez que los voy, a cumpl, cumpl, los voy cumpliendo... Lo saco de la lista. Yo no, no sé cómo explicarlo en palabras porque la verdad desde siempre chiquita yo siempre fui así. Siempre tenía metas, siempre lo ponía como una lista y siempre como que lo tenía que cumplir. Y por eso hasta hoy en día tengo metas no solo para cada año, pero para mí es importante tener metas cada semana. O sea, mis metas de esta semana, ¿qué van a ser Y eso es lo que me motiva a seguir adelante todos los días para poder cumplir esas metas de la semana. Luego tenemos metas del año. La verdad, mi motivación para poder cumplir todo eso siempre va a ser mi sueño. Eh, que obviamente mi sueño desde siempre era tener mi marca de skincare y todo lo que hago es para eso, es para llegar a ese punto. Y también mi motivación aparte de eso vino de saber lo bueno que se siente poder cumplir mis metas, aunque sea lo más chiquito posible. Imagínate como por ejemplo cuando voy a clase de Paul, este, poder poder finalmente hacer un movimiento que no he podido hacer, mi meta de esta semana sí es poder cumplirlo, poder hacer ese movimiento, y después de cumplirlo no entiendes como la satisfacción, ¿no? Eh, y después de entender qué tan, qué tan bien se siente poder hacerlo, este, no sé... Por el, siento que por eso me motiva más, es por eso que me gusta retarme bastante en las cosas más pequeñas, igual como en el gym. Por ejemplo, mi, red, mi meta estos días cada semana es hacer 100 burpees cada día y... Si lo hago, 100 si burpees, es ahora retarme a hacerlo en menos de 10 minutos, en menos de 15 minutos, cosas así pequeñas. Pero metas que me van a ayudar físicamente o lo que sea, eh, me hacen sentir como súper invencible ¿no? cuando, cuando los puedo cumplir. Pero una cosa grande que me he dado cuenta después de cumplir todas mis metas de 2020 y 2021 es que la verdad no importa tanto el resultado, tanto como el proceso ahorita que les estoy tratando de explicar. Es que empecé a apreciar más el proceso de aprender. A, pues aprender de todo, ¿no? De, del eh, eh, durante el proceso aprendes muchas cosas. Pero aparte de eso, es parte del proceso es también fallar. Y ver las cosas que tal vez no hiciste bien. O ver las partes que no te gusta hacer y aprender a pues motivarte a hacer esas partes. Porque imagínense, por ejemplo, mi meta de crear mi propia marca de skincare. Hay muchísimas cosas en el proceso de crear mi skincare, mi marca. No solo es, ok, se, mi nombre es tuyo, lo voy a sacar, tomar unas fotos y decirle al mundo que aquí está. No. Adentro de eso es crear las mascarillas, diseñarlo, mandarlo a México, hacer documentos, todo eso. Y hay, y hay cosas durante el proceso que odio hacer o no sé hacer y tengo que aprender. Y si lo hago mal, ok, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Es aprender, fallar, levantarme de nuevo para seguir adelante... Otra vez fallar, pero también seguimos y seguimos, motivarme en medio del proceso, buscar motivación cuando yo no lo tengo, aprender o tener como esta disciplina para poder cumplir mis metas. Ese es el proceso que creo que necesitamos apreciar más, en vez de solo decir, ok, este año voy a cumplir esta meta y al final del año, ¿lo cumpliste o no? No, eso no, no significa nada. Tenemos un año entero en poder aprender el proceso y, y vivir el proceso, ¿no? Pero siento que muchas personas ponen resoluciones, o okay, que como eh, este año me propongo a hacer más sana, hacer más ejercicio, y vive su día en día como normal, whatever. Dicen sus resoluciones el primero de enero y desde entonces se no. olvidan de esa resolución, se olvidan de sus metas. Tal vez, no sé, por lo menos las dos primeras semanas de enero sí se proponen hacerlo. Pero después se, se olvidan porque viven su vida como X, porque por, por muchas razones no se nos olvida. Y luego al final del, día, del año decimos, ah pues... ¿Quién en serio cumple sus resoluciones? Nadie. Y escucho mucho eso y yo la verdad no lo entiendo porque es como que... Entonces, ¿para qué decimos las resoluciones, no? Si tú decidiste eh, que tu resolución va a ser trabajar en tu salud físico, ser sano, salud mental, lo que sea. Cada día haz algo que sí te va a ayudar. Eh, aprende a encontrar la disciplina, motivación, eh, y al final del año, si ves una diferencia, no solo físicamente en tu cuerpo, pero en tu disciplina, en cómo tú, te has, cambi cómo tú has cambiado como persona por esa resolución, aunque no es, aunque no es que tienes que cumplir, que okay, fui al gym, como cuántos días de este año fui al gym, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que sale de, del proceso de cómo trabajaste tanto en poder regalar la resolución. A, a cumplir tu resolución, aunque no lo hayas cumplido, por lo menos al tratar en ese proceso, te sale algo, ¿no? Aprendes algo de ti misma, aprendes algo del proceso, y creo que eso es el punto, no, nunca va a ser el punto de, ok, tenemos que cumplir todo esto. Yo la verdad, otra vez les digo que yo me motivo mucho y soy productiva, creo que porque yo soy naturalmente alguien muy disciplinada, y eso es algo que me gusta muchísimo de mí y siento que nunca digo eso, pero lo admito ahora. Que siento que ya me he dado cuenta de que eso es algo que me gusta mucho de mí, porque ustedes también me lo dicen mucho. Pero cuando me propongo hacer algo, hago todo para poder en serio hacerlo y quiero acabarlo cuando lo empiezo. Con todo lo que hago. Si digo, esta semana voy a hacer esto o aprender una nueva cosa... Tengo, yo, o sea, es mi personalidad, tengo que acabar de hacerlo, tengo que ver el resultado final. Y cada persona es diferente, pero yo tengo que darle a todo cuando empiezo algo, nada más, con que no es algo que siento que aprendí, bueno, obviamente aprendí durante mis años siendo adulta y necesitando a, a hacer proyectos y todo eso, pero casi, casi como 80% diré que así fui desde chiquita, desde bebé. Con todo lo que hacía, hasta me acuerdo que en la secundaria y en prepa, cuando empezaba algo tenía que acabarlo, siempre. Así era. Pero creo que mucho de eso, otra vez, es disciplina. Y también, pues, tienes que pensar qué tan importante es esta meta para ti. Si es un sueño y es algo muy, muy importante para ti, obviamente me imagino que harías todo lo posible para poder llegar a tus metas. Aunque, aunque tengas días difíciles, ¿no? Entonces eso es parte del proceso, necesitamos entender, enfocarnos más en estos días difíciles durante ese proceso para luego sentirte aún más increíble cuando lo cumples. Entonces cuando... yo no me enfoco en, en lo que no cumplo porque casi nunca no cumplo. Si no lo cumplo es por algo y es por cómo fui durante el proceso de este año, ¿no? Por ejemplo, diré, si tu meta es, no sé, eh, Graduar o si tienes un examen al final del año y tienes que llegar a tomarlo y pasar el examen y por alguna razón no pasaste y te sientes mal eso es una meta que siento que puedes seguir haciendo el siguiente año y siguiente año pero quiero, quiero que reflexiones más en cómo ¿qué has hecho para cumplir esa meta? no solo como, sí, estudié cada día no, pero en serio ¿qué ha sido el proceso en estudiar para ese examen? qué ha sido tu proceso para, en, los, en tus días malos, en tus días que no te sentiste productiva o motivada, ¿qué, qué es lo que hiciste, ¿no? Entonces es un poquito más de reflexión al final del año cuando no los cumples y qué es lo que puedes hacer para el siguiente año para poder cumplirlos. No, es, no creo que es una gran cosa, la verdad, así que no, si estás en una situación así, Espero que no te sientas tan mal por no cumplir tus metas. Siento que hay más personas que no cumplen sus metas que las personas que sí lo cumplen. Eh, yo digo que cumplo mis metas porque cada año siempre me propuse a hacer cosas que sabía que lo podía hacer y tal vez por eso se me hizo más fácil, pero este año, 2022, ya no puse ya no me propuse hacer nada o sea, no tengo metas de este año y es, es mi primer año que no tengo metas pero no, decidí no poner metas porque ya no me quiero estresar demasiado en cumplir o no cumplir y no sé qué este año me quiero enfocar más en el proceso de nada más vivir esta vida, ver las oportunidades que puedo hacer, obviamente tengo metas chiquitas, por ejemplo, de tuyo, de mi negocio y cómo hacerlo mejor, más ventas, cosas así, pero de mi vida personal mis metas nada más es pues estar bien, salud mental estar como ahora, pero encontrar algo estable, no nada tan grande como llegar a un millón de suscriptores, nada nada de eso es nada más ver cómo va mi vida eh, ser lo más saludable mentalmente y físicamente y estar feliz, eso es todo eh, quiero poner mis mis expectativas un poquito más bajas pero también siento que puedes aprender un poquito más de ti igual aunque no tengas metas cada persona creo que tiene su propia propio método de cómo vivir suena muy raro pero cada persona tiene su propio método no cada algunas personas no tienen metas y aún viven bien algunas personas necesitan sus metas necesitan su motivación por las metas y yo siempre fui una de esas personas así que tú encuentra cómo ¿Cuál es la mejor, mmm, lo mejor para ti? Para encontrar la motivación para hacer lo que tienes que hacer. Nada más echarle todo el esfuerzo. Lo único que te quiero, puedo decir es echar, echarle todo el esfuerzo que pudiste darle cada día en día. Eh, al final del día, si le echaste todo el esfuerzo y no cumpliste tus metas, no te vas a arrepentir porque tú sola tú vas a, tú vas a saber cuánto esfuerzo le echaste. Y si le echaste mucho esfuerzo y sí lo cumpliste, pues bien, Súper bien, lo cumpliste. Y es por tu esfuerzo. Así que haz lo más posible para que luego no te arrepientas. Para que tú sepas y tengas más fe en ti. Y en tu esfuerzo, disciplina y todo eso. No, no sé si lo expliqué bien. Oh, siento que hoy no puedo hablar. Ay, tal vez es porque es un lunes. Creo que eso es. Vamos a escuchar al tercer mensaje de voz. Hola, Yimon. Te habla Liz de Perú. Aquí son de noche, pero quería dejarte ese mensaje antes de irme a descansar. Gracias por ser parte de mi año indirectamente. Siempre escucho tu podcast. Lo amo. Me hace mucha compañía oír tus experiencias cada semana y es lindo toda la energía positiva que transmites. Mi parte favorita y que aplico en mi vida ahora es lo positivo y negativos de la semana. Siempre lo tengo muy Espero que este año que viene sea muy bueno para todos, que logres todos tus sueños. Te quiero, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Chao. Ay, Liz, muchísimas, muchísimas gracias por tu mensaje. Me encanta, me encanta que me digan que estas cosas pequeñas en este podcast les ayude de una forma u otra. La verdad, como yo les quiero dar todo, les quiero darles tips, les quiero contarles de todo de mi vida, de mis experiencias de lo que he aprendido, de lo que me ha ayudado y todo, todo, todo este, a ustedes y cuando me dicen que esas cosas que yo les cuento les ha ayudado en una no sé, en, en alguna forma me, me da tanta alegría y es por eso que lo hago, así que muchísimas, muchísimas gracias por este mensaje espero que tú también estés súper bien y que puedas lograr todo, todo lo que quieras este año eh, y sí, muchísimas, muchísimas gracias. Ay, eh, me pues estoy muy feliz. Gracias. Ok, segundo... ¿Cómo que segundo? Ya cuarto mensaje de voz. Hola, Jim. Es mi segundo mensajito. Espero que lo puedas escuchar. Y bueno, me alegra mucho que ya hayas lanzado tus nuevos productos de tu marca la verdad yo ya apenas acabo de hacer mi pedido y en cuanto me llegue obvio voy a estar ahí mensajeándote y tomando fotos etiquetándote porque hasta yo todavía me emocioné mucho en el momento en el que diste a conocer tu marca y tus productos de verdad te deseo mucho éxito y que este 2022 te vaya de lo mejor en todos los aspectos te apoyamos aquí desde México y te quiero muchísimo. Ah, por cierto, mi nombre es Joana. ¡Ay! Gracias. Gracias, Joana. Primero que nada mencionó tuyo, mi marca de skincare. Y que... ¡Ay! No sé, súper feliz. Este, Ya me llegaron bastantes mensajes de personas que... Que me mandaron fotitos de, con, con las mascarillas en sus manos. Que ya lo compraron, ya lo están usando. Y, y al saber que tú también fuiste una de ellas, de esas personas que compraron mis mascarillas. Muchísimas, muchísimas gracias. Es que no entienden. Cada persona que compra mis mascarillas, por lo menos un paquete, me ayuda, ayuda a mi negocio. Porque pues es un negocio muy, muy, muy, muy chiquito. Apenas, apenas lanzamos justo como hace un mes. Cada persona que me dice que ha comprado mis mascarillas, no entienden lo agradecida que estoy y lo feliz que me pone nada más al saber que, que, que lo tienen y este, que ya son parte de, de esto. Ay, y también muchísimas gracias, la verdad... Eh, mmm, qué loco, ¿no? Que que alguien que nunca nos hemos conocido en persona pero que ustedes también estén tan felices y tan emocionados por un proyecto que, bueno es mi sueño, siempre ha sido mi sueño y que ustedes ya lo tengan en sus manos se me hace como tan, tan, ni sé, ni sé qué decir, ni sé cómo expresarme, pero irreal, literalmente ya, irreal este, gracias, muchísimas gracias joana mensajes así me ponen tan tan feliz me hacen el día, así que muchísimas, muchísimas gracias de nuevo no sé qué más decir ok, ya vamos a escuchar el último mensaje de voz ok Es que estos días he estado con muchísimas tareas porque son los finales aquí y tengo que hacer pruebas de todas las materias y um, no he estado pudiendo comer bien por estar estudiando mismo para salvar las materias a pesar de que las tenga altas y... Quería saber cómo le hacías para llevar una vida eh, saludable cuando tienes tanta tarea que hacer? O, tan, o sea, en tu caso, tanto trabajo y eso. Y mi pregunta para ti es que si escuchas canciones para dormir y si es que las escuchas, ¿cuáles serían tus tres favoritas o tu playlist favorito? Saludos y ojalá te vaya todo bien con tu marca que ya sé que está por salir próximamente. Gracias. Me mandó este audio en no noviembre. Apenas lo encontré, así que perdón, perdón. Me tardé bastante. Pero primero me puso triste que me dijiste que no has podido comer bien por estar este, estudiando mucho y haciendo tus tareas y lo único que te quiero decir es que no sé cuántos años tengas, no sé en qué año estés, pero la verdad siento después de haber estudiado bastante en la universidad y todo eso, siento que nada es más importante que tu salud, ¿ok? Ni, ni las calificaciones, ni trabajo, nada va a ser más importante que tu salud, salud físico y mental y lo digo hasta ahorita con las personas que se están matando en trabajo todos los días especialmente, no sé, hay personas que tienen como jefes y tóxicos en sus trabajos que siempre los están haciendo trabajar hasta la noche, muy tarde y pues no sé eh, cada persona es diferente, pero siempre lo digo cada vez, cada año más y más y más que vivo, aunque solo tengo 28 años, eh, he notado que la salud es lo más, más importante entre todo, todo. Ahorita, una de las cosas que más me preocupa y lo más que quiero poder hacer para mí es estar bien sana, estar sana porque es como más la prevención antes de que luego a los 40, 50 esté pues mal, ¿no? Me preguntaste cómo es llevar una vida saludable cuando tienes mucha tarea o mucho trabajo. Y es algo muy fácil de decirlo, pero muy difícil de hacer, yo lo sé, porque siempre estoy así, como tú. Pero es buscar, obviamente, un balance de, de, de trabajo, tarea y de una vida saludable. Ya sé que estos días estamos viviendo en una sociedad muy como de trabajo, trabajo, prisa, bla, bla, bla, estrés. Eh, todo el tiempo estamos así. Y creo que entre más trabajo, entre más cosas que tienes que hacer, tienes que también tener un hobby, un pasatiempo saludable. Ya sé que muchas personas tienen pasatiempos como jugar juegos de computadora o no sé, ir de fiestas, cosas así, pero cuando digo pasatiempos sanos es como ser activa hacer ejercicio, estar, hacer un deporte por lo menos una vez a la semana, un instrumento, aprenderte, aprender un instrumento, a, aprender como arte o algo, leer un libro, algo que te ponga más activa, salir de tu cuarto o tu oficina por una hora o dos de tu día. Cuando tengo mucho trabajo me doy cuenta que siempre estamos como sentados por mucho tiempo y por eso nos estresamos más, no nos, no nos movemos. Y moverte mucho y... Y saber descansar tu cuerpo así es muy importante Porque tomarte el descanso Y cuando digo descanso no es nada más estar en la cama dormida Descanso que también sea algo productivo Para que no te eches como la flojera y todo eso Pero un descanso que es, ayude con el cuerpo Que ayude con la salud de tu cuerpo Y por eso digo deporte o algo que te ponga activa es muy importante, ya que aunque sé que tengas mucho trabajo o tareas, sé que tienes, y sé que ustedes también saben que tienen por lo menos una o dos horas del día que pueden hacer algo si no tienen ni una hora, por lo menos 30 minutos, o te despiertas 30 minutos temprano o algo, pero sé que tienen por lo menos 30 minutos a 2 horas de su día para hacer algo. 30 minutos a 2 horas sé que no va a cambiar mucho de lo que estás haciendo si estás estudiando trabajando, así que se los recomiendo bastante. Lo que yo hacía antes cuando estaba en la universidad, que era súper tóxico, era que tenía muchísimo que estudiar. Siempre no estudiaba mucho, con que le echaba mucho mucha hueva durante el día y luego no dormía y siempre estaba como estudiando durante la noche, toda la noche, en la madrugada. no sé por qué me sentía más productiva. Me sentía como, como si había estudiado muchísimo más solo porque no dormí. Eh, pero me di cuenta luego que eso me estaba afectando muchísimo porque... O sea, físicamente, porque no dormir es lo peor que puedes hacer. Porque si no duermes, te empieza a cambiar mucho <coughs> perdón por, de lo que comes. Y yo empecé a comer muy, muy mal. Cosas horribles para mi cuerpo obviamente me causó tener atracones y luego me cansaba durante el día y por eso durante el día, cuando tenía tiempo no quería hacer actividades físicas como ir al gym o hacer deportes, hacer ejercicio y obviamente aparte de que mi salud físico fue de la shit también mi salud mental porque me estaba estresando demasiado y es importante encontrar algo para desestresarte lo peor que Puedes hacer es no comer por estar estresada, así que trata de encontrar algo que te ponga tranquila eh, si es o que te ayude a desestresarte. Y aunque sientes que no quieres hacerlo porque te da flojera o porque no eres alguien que hace ejercicio o algo así, nada más trata de hacerlo. Literal, haz algo que cambie tu vida a lo bueno y no hay nada mal, o sea, no, no te va a llegar algo malo por empezar a hacer ejercicio, ya sabes, es algo bueno. Entonces, nada más te recomiendo hacer eso, siempre recomiendo a las personas que se sienten muy estresados por estar trabajando demasiado, a que empiezan a moverse un poquito más, baila, por lo menos, lo, que, lo mínimo que puedes hacer es Levántate, en este medio de, de estar estudiando hacer tu tarea, levántate, ve enfrente de tu espejo, pon música y empieza a bailar como loca, te diviertes, mueves tu cuerpo, eh, te sientes muchísimo mejor y te desestresas, así que eso es otro tip si no quieres hacer ejercicio. También nos pregunto si escucho canciones para dormir. Y la verdad es que yo no escucho canciones cuando quiero dormir porque yo soy una de las personas que cuando escucho música me emociono demasiado y empiezo a cantar y ya no duermo. Entonces, antes de dormir lo que hago es leer un libro. Y cuando leo un libro, libro, libro, este, pongo un playlist en YouTube con canciones como de música clásica o hay playlist de canciones como... ...busco como chill vibes... ...cosas así... ¿sí? ...y son música... ...que no tienen nombre ni nada... ...es súper música tranquila... ...que no tienen letras... ...para que no tenga que estar cantando... ...mientras que... ...me enfoco más en mi libro... ...y justo antes de dormir... ...ya... ...cierro mi compu... ...todo eso... ...no es... ...a veces... ...estos días estoy tratando de... ...no escuchar nada antes de dormir... ...pero cuando tenía muchos problemas... Y no podía dormir para nada. Siempre ponía mi como aplicación de meditación que les enseñé antes en otro podcast. Eh, no es meditación lo que escucho antes de dormir. Es como... Hay, hay audios adentro de la aplicación que te ayuda a dormir. Que a veces hay personas que te leen un libro. O hay audios que te ayudan a ir a dormir. Por ejemplo, o sea, te dicen cómo respirar. Te ayudan a aprender a sentir cada parte de tu cuerpo cuando no estás moviéndote, o sea, nada más estás enfocándote tanto en cada parte de tu cuerpo que empiezas a sentirlo y luego eso como que te calma y por eso te vas a dormir. Y yo con esas cosas la verdad me voy a dormir como bebé, pero creo que tal vez no estás durmiendo bien por todo el estrés y lo que también ayuda cuando estás muy estresada... Otra vez es moverte mucho, porque si te mueves mucho, si tu cuerpo está físicamente muy cansado, aunque estés estresada mentalmente, porque tu cuerpo está tan cansado de estar moviéndote mucho, haciendo mucho ejercicio, te vas a ir a dormir súper bien. Así que eso es lo que yo hacía. Cuando me estresaba mucho, iba al gym en las noches o antes de dormir como a las 4 o 5. Este y pues hacía ejercicio para que se canse mi cuerpo y para que yo me canse y para que vaya a dormir bien y sí, eso es como yo lo hago esos son mis tips y espero que te ayude pero como me dijiste que no comes porque estás haciendo mucha tarea no hagas eso, eso es lo peor que puedes hacer para tu cuerpo así que quiero que comas bien, por lo menos un plátano, por lo menos algo tienes que descansar mija, así que espero que estés bien eh, vamos a acabar el episodio aquí fue un episodio bien bien largo y ya voy a tener que editarlo para subirlo para ustedes, espero que hayan disfrutado de este episodio si acabaron de escuchar hasta acá quiero que me dejen ahorita a qué hora me están escuchando Siempre me da curiosidad a qué hora ahorita? ¿Qué hora son ahorita cuando están escuchando esta parte. Déjenme en los comentarios abajo. Eh, y sigan mandándome más mensajes de voz en el cotorreo coreano en mi cuenta de Instagram. Si no me llegan más, ya no voy a hacer estos episodios. Voy a tratar de encontrar invitados. Pero hay personas que me mandan como 10 mensajes de voz. Y se los juro que no puedo leer esas porque son demasiado. No puedo escucharlas porque son demasiados. Así que si me van a mandar, mándenme poquito a poquito hablen más rápido, Este, pero sí, vamos a acabarlo aquí, los quiero muchísimo, otra vez los digo, por favor vayan a mi segundo canal, g m o o n i i g -M -N -I, para ver mis videos, mi contenido diferente allá me ayudaría bastante, también otra vez los que están en México tenemos tuyo, mis mascarillas en Mercado Libre, los pueden encontrar allá, siempre les dejo los enlaces en mi descripción, en mis videos, en mi Instagram y todo eso y los veo muy muy pronto en mi siguiente video en este canal y en mi siguiente episodio del podcast, los quiero muchísimo y los veo pronto adiós